Exactamente, vamos a hablar de esta décima jornada del juicio. ...por el crimen de Fernando Baez Sosa. Eh, la verdad es que está llegando ya a su tramo final. Se estima que la próxima semana ya se termine con uh -huh. los testimonios que van a ser presentados, eh, comienza ahora la etapa de la defensa, es claro. decir, los testigos ofrecidos por la defensa. Inclusive se adelantó eh, que van a estar los que fueron sobreseídos ante uh -huh. esta causa. Van Guarino a... y Milanesi. Exactamente, ellos van a declarar el próximo lunes. Estaba previsto que declararan el 18 de enero, cuando se cumple un aniversario. Claro más de la muerte de Fernando Baezosa, una fecha muy, muy importante fuerte. particular no eh, por lo Cae tanto miércoles el miércoles, miércoles que viene. exacto y por eso es que se adelantó al lunes la declaración de ellos inclusive se dice que es parte de una estrategia uh -huh. del de abogado defensor eh, bueno, eso se, se podrá observar el próximo lunes, ¿no? Y tiene que ver eh, con eso, ¿no? Con, uh -huh. con lo que vaya claro. a resultar el próximo lunes. Y además recordemos, el miércoles, importantísimo día, bien lo señala Sofi, por ser el aniversario, el tercer aniversario de la muerte. Tercer aniversario. Del, del asesinato, mejor dicho. También va a haber una especie de caravana en las calles de Dolores. Sí. Se espera por toda una conmemoración en Villa Gesell, pero también en, en Dolores, donde se está haciendo todo el juicio. Y... Puede teñir de alguna manera la jornada de todo eso que sea recordarlo a Besosa. Por eso prefirieron que fuese antes. Claro, por eso, por eso es un día particular, ¿no? Inclusive eh, se puede, está previsto que. Recordatorio, sí, sí. Eh, van a ser varias las manifestaciones y sumado en el contexto en el que estamos, ¿no? Donde sí, se claro, está sí. desarrollando este juicio, eh, que por cierto ha demostrado, eh, bueno, al menos hasta ahora se han llevado adelante la, la demostración de varias pruebas en contra de los acusados, eh, pruebas objetivas, lo decíamos, pero bueno, habrá claro. que esperar la resolución de los de los jueces, ¿no? Sí. Y el día después de la gran declaración de uno de los Pertossi diciendo yo no estaba ahí, se habló del tema, pero no hubo gran consecuencia. De hecho, creo que el padre decía me quedé esperando un poco más, ya que dijo que no estaba ahí, que hubiese dicho por lo menos a dónde estaba o con quién. Sí, eh, fue con sabor a poco, por uh -huh. decirlo de alguna manera. La verdad es que la declaración de, de Luciano Pertossi no... No despertó mucho más que lo que se dio a conocer en el día de ayer. Eh, recordemos, para quienes no sepan, que ayer se llevó, se, en la audiencia de ayer, uh -huh. se presentó una un video donde uh -huh. eh, Lucina Pertossi pidió el uso de la palabra y él dijo que no se identificaba dentro de las personas que señalaban allí. Sin embargo, los peritos de la Policía Federal hicieron un croquis y lo eh, señalan a él como uno de los miembros o, o uno de los que golpearon a Fernando Baez Sosa. Bien, jornada marcada también porque trascendió una denuncia que tenía eh, uno de los pertos, y en este caso Lucas, en su zárate natal, que habría amenazado y hasta robado una motocicleta a una persona. Sí, fue uno de los testigos que se presentaron, inclusive eh, hizo referencia a una pelea que habían mantenido donde él si bien en la denuncia eh, inicial que él realiza eh, donde él le habría pegado Lucas Pertossi, no lo señala directamente, sí. sin embargo, después eh, sí lo, o sea, como que después lo ha identificado y, y se trataría de él. Por eso claro. eh, Fernando Burlano ha pedido que se investigue en Zárate esa, esa causa, eh, inclusive se mostraron fotografías de la moto y todo. Uno se pregunta, un hecho que no tiene absolutamente nada que ver a priori sí. con el asesinato de Fernando, se pone ese testigo para que para que se pueda establecer que ellos tenían toda una, una seguidilla y una trayectoria de, de violencia y de, sí. en este caso de delincuencia? lo mismo pasó en el día de ayer con el amigo de Pablo Ventura, este joven que fue señalado en un principio como que era un, parte de, de los rugbyers que habían golpeado a Fernando Sosa, que después se desvinculó porque se pudo demostrar que no estuvo Pablo Ventura. Un amigo claro. de él ayer declaró que fue un testigo sorpresa y también hizo referencia a las actitudes anteriores de los rugbyers Dando cuenta que no era esa noche que solamente estuvieron violentos, sino como que ya tenían un antecedente anterior, como que ya se habían peleado o que tenían ese tipo de conductas eh, de formas reiterativas. Eh, Hoy pasó exactamente lo mismo con este chico, que, eh, que lo que hizo es relatar acerca de este hecho de la moto. Inclusive se mostraron esas fotografías que habían sido obtenidas uh -huh. del celular de Pertossi. Claro. Eh, si te parece, vamos a escuchar a Fernando Burlando, que es el abogado creyente de la familia Baezosa. ¡Dale! A ver, nos dicen si lo tenemos a Burlando, que habló esta mañana. Sí. Ahí está. Tienen que terminar los ocho condenados. Eh, lo que le hicieron a Fernando no solamente no debe volver a repetirse, sino que deben pagarlo. Y esta gente, como les vengo diciendo desde el primer día, eh, es gente que en la calle es un peligro. En la calle es un peligro, lamentablemente. Lo ha, lo ha, demostrado, lo ha demostrado no solamente varios testigos que han transitado por esta audiencia, sino el día, en el día de la fecha... Precisamente un testigo que eh, había sufrido una fractura ya este, por parte de Lucas Pertossi. ¿Usted que uno de los bomberos...? Que entienda, que sí. entienda eso. O sea, eh, hay prueba, hay contundencia en la prueba. Lo único que tiene que hacer la justicia es eh, juzgar lo que ve. La importancia de la declaración de Pablo sí. Zapata. Bueno, es muy importante. Habla de un modus operandi, lo atacaron entre varios... Eh, si bien quien, quien lo castiga es, este, es Lucas este, Pertossi, en definitiva habla de, de lo que hacían, ¿no? de los desmanes. Le robaron la moto, le dijeron, te voy a matar y te voy a, te voy a robar la moto. Empezó por la moto, después no sabemos qué iba a hacer. ¿Es una denuncia previa? Está la denuncia hecha, a veces este, las fiscalías de, trabajan con ese lamentable desgano. Porque si nosotros, pues si, si la fiscalía de, reitero, si el Departamento Judicial de Dolores y la Fiscalía de Villaje se le encontró esas fotos, me, pare, me parece preciso aclarar que el robo está esclarecido. ¿eh? O sea, la moto la tenía Pertossi, le sacó fotos, se burló también, se jactó ¿eh? de, de, del robo ¿eh? tomando esas, esas fotografías. ¿Usted qué cree o siente que van a declarar? Hasta el último día tienen, tienen la oportunidad. Eh, hasta ahora se han mantenido en silencio. Es una buena estrategia, realmente, hacer declarar este, a los acusados tal vez el, el último día de... No, no, no, después no podrían, antes, antes la... Pero no, no, no tiene el valor, el valor de, de la declaración de prestada durante la audiencia de debate propiamente dicha. Bien, Sofi, antes sí. de seguir, uno, uno de los comentarios que hizo esta persona que declaró este testigo fue... Miren si me daban bola a mí cuando yo planteé esto, que este joven me hostigaba, me había amenazado respecto a que me iba a robar la moto, me termina robando la moto, cosa que no está totalmente comprobado. Sí, sí están las fotos en su están celular, en el celular de Lucas pertosi de la famosa moto que fue robada. Dice, miren si usted, si me daba bola la justicia de Zárate cuando yo lo planteé, No digo que estaría vivo Fernando báez Sosa, pero uno menos, o por lo menos un antecedente de vérselas con la justicia hubiese que él denuncia fue un mes antes, el 19 de diciembre del 2019, o sea, ahí un mes, exacto, o el 10 casi. de diciembre, perdón. Uh -huh. Claro, eh, un, mes exacto, un mes, exacto, casi. Con respecto, sí. perdón, a lo que vos decís, muy, también han caído sobre el club con esto de. Si sabían que salían y se tomaban, uh -huh. se ponían violentos, ya se habían peleado, ¿por qué el club sí. no los sancionó? Lo que no tengo tan claro no es que el lo... club sabía eso. Sí, ellos se han peleado muchas veces en Zárate y sí. en Zárate sí, se sabe, se sabe todo, un pueblo, claro. un pueblo grande, pero un pueblo. Y de... digo, nadie nadie actuó sobre este grupo uh -huh. de decir, che, ojo que cuando salen... Pasa eh se emborrachan, le pegan a la gente, no es la primera vez que pasa. Entonces, eso que vos decís es, sí. hubo una falta de límites previa. Sí, eh, inclusive Pablo Zapata, que es el joven que declaró oriundo de, de Zárate. Zárate, lo que decía, eh, haciendo referencia a Lucas Pertossi, dice que le tiraba cosas cuando sí. se armó esa, esa pelea de la cual él denuncia y, y dice que le decía a Lucas Pertossi, HDP, eh, te voy a matar, te voy a robar la moto, eh, como esa uh -huh. amenaza y esa frase también ha sido tomada en consideración, al menos por la uh -huh. querella, ¿no? teniendo en cuenta. ...como antecedente o como antesala de lo que después sí, sí. termina ocurriendo. Eh, también declararon dos bomberos eh, que fueron los primeros en llegar al lugar... ...y que inclusive también le realizaron las técnicas de RCP a Fernando Baez Sosa. Sin embargo, ellos lo que decían, intentamos hacer eh, la técnica... ...e intentamos también eh, lograr restablecer sus signos vitales. Sin embargo, cuando llegaron no había signos vitales en el cuerpo de Fernando baezosa ...por lo tanto eh, no se podía hacer ser más de lo que ellos habían ya trabajado sobre eh, Fernando Baezosa. Eh, esos fueron los testimonios de hoy, solamente tres. Como les decía en el anticipo, había, estaba previsto 16 testigos, fueron descartados por las propias partes, sobre todo por la querella y la fiscalía, y continúa el día lunes. Habló el fiscal en relación a lo planteado también por la jornada de hoy y también haciendo una referencia a lo que se viene escuchando en las salas de audiencia. ¿Podría darse que en las próximas horas, audiencias, alguno de los acusados declare como hizo Pertossi ¿allá? Es que eso es una estrategia exclusivamente del defensor. Eso, ellos tienen el derecho de declarar cuantas veces consideren necesarios a pedir a la defensa o ellos se lo manifiestan a la defensa y lo pueden hacer ellos siempre que, que puedan, que quieran, mejor dicho. Doctor, usted recién decía que no tenía tanta importancia o tanta relevancia esta declaración. ¿Por, por qué? Porque está ubicado cada uno de los imputados... Más allá de las afirmaciones por los testigos que dispusieron en la primera jornada, ellos han ubicado uno el rol que tuvieron cada uno de acuerdo a la percepción de cada testigo. Eh, y lo que son las afirmaciones complementan lo que ellos han dicho. Eh, después, se iba a quedar por parte de los alegatos, parte nuestra, donde estaba cada uno Doctor, de más ellos. más allá de que Pertussi niegue estar en el lugar, en esa filmación, hay otras pruebas, ¿no? que lo incriminan. De hecho, hay ADN en su pantalón, hay otras filmaciones... Hay muchísimas pruebas que eso vamos a hacer un análisis, como lo digo en la parte de los alegatos. Los amigos de los imputados, ¿qué puede marcar eso? No sé si usted tiene muchas preguntas para hacerlo, estamos hablando de Guarino y de y van a ser interrogados. Van a ser interrogados. Eh, van a ser interrogados. ¿Por qué es importante la gente que, del... No, porque ellos están como testigos. El mentir como testigo acarrea lo que es un falso testimonio. ¿Lo perjudica eso, a ver, no haber contestado ninguna pregunta y haber tenido esa actitud? Esa es una valoración que hace el tribunal posteriormente. A ver, legalmente no lo, no lo perjudica porque el código prevé, la constitución prevé que nadie está obligado de a declarar en su contra. Eso es una cuestión de estrategia de la defensa. Bien, más sí. pruebas, digamos, las que conocemos, pero establecidas, porque ayer parecía que una persona solamente decía no estuve ahí y que ya eso podía darle un salvoconducto de escape, no es así en absoluto. No, hay muchas pruebas, eh, lo hemos señalado inclusive en esta edición, hay pruebas que se llaman comúnmente como contundentes, pruebas objetivas, que es el término correcto, que son aquellas que se han podido comprobar sí. a través de la, de la ciencia, ¿no? sí, sí. como las manchas hemáticas, eh, también el, el reconocimiento facial, eh, y todas las pericias que se han llevado adelante hasta ahora claro. son consideradas pruebas objetivas, y a través de las mismas es que se van a tener que juzgar a estas ocho personas. Porque concretamente este pertosi que decía, yo no estuve en sangre de Fernando en el pantalón, Claro. Tenía, mejor dicho. Sí, sí, sí. sí. O sea, la, la, la eh, ropa termina siendo determinante, más que cualquier testimonio. Algunos tenían manchas de sangre en sus manos, uh -huh. eh, había uno que... A ver, literal, se había chupado los dedos uh -huh. para sacarse la, las manchas de sangre, digo, hasta ese nivel, ¿no? Además, si vos no estuviste ahí, que vas a estar tres años preso y vas a esperar tres años para decirlo, lo decía el primer día, yo no estuve ahí y además decís dónde estuviste, sí, sí, sí. Planteas tu no, coartada. Quizás no sea el del video, suponiendo que pueda ser verdad lo que dice Pertosi en este sí, caso Luciano. era Luciano Pertosi quizás no es el que está señalado en el video, pero... Sí, por los testigos, como uno de los que estaba en ese, claro. en ese segundo cerco. Sí. Bueno, eh, hay una. La, la gran duda que se plantea es la estrategia, porque la estrategia de la defensa, sobre todo. La de la querella está totalmente planteada, ¿no? Uh -huh. Y está manifestada, creo que es. Y es, eh, redundante, es redundante, siempre vuelve a sí, siempre, mismo. Exactamente, pero ¿Qué pasa con la defensa? Porque con la defensa hay mucha incógnita acerca. Es, eh, Hugo Tomei, que es el abogado defensor trata de evitar la prensa, ahí ahí hemos planteado esto, un análisis que hemos hecho nosotros particular. ¿Cuál puede llegar a ser uh -huh. la estrategia de la defensa? Por un lado, estamos hablando de Hugo Tomei, que es plantear la duda. Y ahora les explicamos por qué. Y la de Fernando Burlando, que es parte de la querella, es decir, los que defienden a la familia de Fernando Báez Sosa, es hablar de un plan criminal, como que ellos planificaron esto y por lo tanto lo escuchábamos recién lo que él decía, hay ocho personas acusadas, tienen que haber ocho condenas. Uh -huh. Lo decía él recién. En cuanto a plantear la duda, y esto lo traslado hacia ustedes también. Eh, a ver, Hugo Tomei... Cuando decimos que puede plantear la duda, y es en, en algunas consideraciones. Porque, por ejemplo, ¿estuvo o no estuvo? Eh, ¿Quién fue el que le pegó más fuerte y uh -huh. cuál fue la patada que mató a Fernando claro. Baezosa? Eso no se pudo comprobar, inclusive no. lo dijo la, el perito que hizo la autopsia. No se puede saber si hay un golpe un, que lo mata. Claro, so, es, un es una multiplicidad una persona, un golpe de una. golpes que llevaron uh -huh. a esta falla uh -huh. multiorgánica que lo termina matando claro. y que había sangre en su cerebro, en sí. el cráneo, y eso es lo que Derrames, deriva sí. eh, a la muerte de Fernando Baezosa, pero en realidad. ¿Cuál fue la patada que o el golpe que lo termina matando? Entonces, Hugo Tomei puede plantear. No hay, una, no hay un golpe que fue el que termina matando a Baez Sosa. También es podría serle. Un conjunto hacerle, de golpes. Claro, también podría serle contraproducente y que la postura final y de hecho del tribunal sea esa. El conjunto de golpes lo mató. Las mayores lesiones de, de Fernando Baez Sosa eran en el tronco cerebral. Se dijo el sí, segundo día de este sí. proceso. Y bueno. Puede haber sido justamente la, la conjunción de Otra de, de las que dudas recibido. que va a plantear Tomei es la técnica de RCP que se aplicó, que se llevó adelante, porque inclusive lo dijo, lo, lo dejó allí deslizar cuando eh, declaró la chica que sí. por motus propio uh -huh. ella le hizo RCP y eh, cuestionó justamente esa técnica que hizo esa chica. Entonces, puede ser plantear esa duda. Sí. Ya dijeron y ante que la duda, es súper inconsistente por la cantidad importa, de lesiones pero, que tiene claro. en la cabeza. Sí, pero no importa, claro. pero él puede plantear. Estamos, de estamos hablando sí. dentro de eh, un mar de preguntas incógnitas acerca de cuál puede ser la estrategia, porque no está muy clara la estrategia hasta ahora. Ellos están, que no hablan, puede ser que la semana que viene comiencen a hablar, ...no se descarta, quienes están presenciando el juicio de forma eh, allí en Dolores, los colegas, no descartan que alguno claro. hable. Es que hablando de colegas, yo escuchaba que alguien se planteaba, si había un momento de hablar, si hay un momento de hablar, de quebrar el famoso pacto de silencio... Sí. ...era antes, es la semana que viene, es sobre el, eh, sobre el filo de los alegatos finales, ¿cuándo es el momento de hablar? Y otra cosa, hablar podría implicar justamente que se dividan las condenas. total Cuando es que se sí. hable, se va a empezar a diferenciar quién hizo qué. Y los roles también van a determinar distintos grados de responsabilidad. Esa es en otra acceso. de las dudas que plantea Tomei. El rol que cumplía cada uno. Porque si bien ayer veíamos en un croquis que había armado la Policía Federal, sí. donde había como dos grupos, ¿no? Sí. Eh, estaban, uh -huh. Habían tres que estaban cerca del cuerpo de Fernando Báez Sosa, a los cuales se lo señala como que más sí. lo golpearon. Uh -huh. Después hay un segundo círculo donde está el resto y hay otros que están un poco más separados que eran los que filmaban, los que también sí. cuidaban, eh, que cuidaban que no met que se nada. metiera nadie. Exacto. Pero ahí en ese último tenés dos de los sobreseídos. Dos de los sobreseídos. Co Colazo, por ejemplo, en realidad Colazo no fue sobreseído porque nunca fue imputado. No, perdón. Pero, pero, pero estaba ahí. De los que los sea, no... se lo muestra Exactamente. Ahí. De aquellos a los cuales la justicia excluyó de toda culpa. Por ejemplo, el chico plazo, Es cierto, era menor, había que llevar toda la causa a otro fuero probablemente. Pero esa va a ser otra de las dudas, el rol de cada uno. ¿Y se los puede imputar o ya no? No, Yo no, creo no una segunda ya no, causa, ¿no? no. ¿Yo no tengo ese, ese no, detalle no, técnico? No, para mí no, porque ya lo hubiesen llevado adelante y no, consideran que no, no, han tenido participación en la golpiza. Yo quiero hacerte esta pregunta porque no lo, no lo Ahí entiendo. está el croquis, okay, mira, sí, mira. A ver, está para bueno para pregunta. analizarlo. Sí, sí, mientras, que pregunte, tanto, sí mira, mientras tanto. Sí, mientras tanto. Para que les den cadena perpetua eh, tiene que ser homicidio agravado, eso sí. es cadena perpetua. Sí. Y homicidio agravado en este caso es mataron y que la alevosía ya es un agravante. O sea, sí, totalmente. no necesitas demostrar que lo querían matar, porque eso es difícil de demostrar. Uh -huh. La planificación. Que tenían un plan de matar. Claro, lo que dice Burlando es eh, algunos mensajes previos, que eso era, hablaba de la planificación, que se dieron a conocer en la, cuando se... Los chats, ¿no? Pero que... ponele que vos no planifiques matarlo, pero sí molerlo a patadas como hicieron. Pensando eh, inocentemente o infantilmente que tantos golpes no lo van a matar, sino que le van a dar una paliza tremenda. Sí. Sí, claro. Igual es homicidio agravado por la alevosía, o sea que igual les puede entrar cadena perpetua aunque no hayan planeado matarlo. Yo claro. tengo esa sí, duda sí que así, eso podría ser así. Hay, hay que ver cómo es, cómo termina decantando y, y qué define el tribunal, pero podría ser así. ¿Qué y... otro agravante tenés? ¿Número de golpes, número de gente? ¿Te sumo te uno? No, no a la alevosía entraría en todo eso. Bien. Claro, el claro. número de gente sería hicieron. si fueran más víctimas. En este caso, el número de gente de, de que lo muestran entre 10 sería parte de la alevosía. Bien, entendemos. Lo, puede que, que, lo toda que puede la cambiar las calificaciones es la participación. ¿Sí? O sea, la participación de cada uno de ellos. Ahí puede llegar a cambiar uh -huh. la calificación. Eh, eso lo de, depende totalmente sí. del tribunal porque se van a tener que basar en estas pruebas objetivas, uh -huh. por eso digo que Tomé va a plantear, va a plantear la duda, la duda claro. en alguna. Mira, ahí teníamos el croqui que recién lo estaba mostrando Julián, ahí y ahí se muestra ¿no? cuáles son los primeros que están, o sea, o el trío uh -huh. que mencionan. Esto lo hizo la policía Mira, federal. Ajá. ¿Qué, ¿Qué tenemos acá? Este es Chinali. Sí. Benichelli, por ejemplo, está más lejos. Está más lejos. Este es Enzo Socomelli. Sí. Pertossi está acá, Ciro Pertosi, Luciano es el que ayer, este, el de acá abajo, ¿De es uno de los que más lejos está y es el que dijo, ¿puedo más decir algo? Ahí. No soy ese. Claro. ¿Qué dice la Policía Federal con respecto sí. a eso que lo identifica con la ropa? Que como la fotografía hay videos que se muestran que están enfrente, uh -huh. entonces eh, cuando están enfrente el, hay dos autos que son sí. los que están en esta imagen del croquis que dificulta la visión, uh -huh. pero por eso él... Se toma de eso y dice que él no estuvo allí. Uh -huh. Claro. Bueno, cerremos esta parte de mostrar el, el mapa, el croquis, con los tres más fuertemente ligados en cercanía. Thompson, lo sabemos, aparte Thompson aparece en el video, aparece ese auto blanco, Thompson pegándole en el margen derecho de las imágenes que hemos visto, ya me atrevo a decir históricamente el cuerpo de Fernando baezosa Ciro Pertosi, que es otro de los grandes señalados, como sí. aquellos de los cuales más le pegaron, y el tercero del que no hemos hablado tanto, Sofi es Blas Chinari, pero es el que también más cerca está. Sí. El otro cordón sería el de la supuesta barrera, está Violaz, está Luciano Pertosi, está Lucas Pertosi y está comeli A es Benichelli sabe. lo veo lejos, es más, no sé si no es uno de los que en un momento arenga y o filma. Claro, exacto. Por eso, eh, eh, así es como lo han constituido en cuanto a la forma. Decimos ¿Le que... pegan los ocho o hay alguno no. de los ocho que no le pegue? Yo, yo entiendo que. A ver, Sofía, vos lo tenés más claro, perdóname, decís. No, vos. no decís. Decí. Yo entiendo que eh, está dicho que le pegan los ocho, por lo menos algo. En algún momento. Exacto. Ahora, no sé si está constatadísimo en las pruebas, Sofía, eso no lo tengo de, claro. De acuerdo a lo que se ha planteado en este juicio, los ocho le han pegado. En mayor o menor medida, los ocho le pegaron. Eso es lo que han sostenido al menos Bien. algunos testigos que lo vieron, de acuerdo a las filmaciones. Pero sí si está... es cierto que... Hay... Si lo puedes comprobar. Es claro. cierto que hay roles dentro de esto, ¿no? Que estaba el que filmaba, que estaba el uh -huh. que... En fin, habían muchas muchos roles diferentes dentro de este grupo, que eso es lo que para mí va a caer todo en la duda. Y ante la duda sí, pueden claro. eh, surgir varias sorpresas. La duda siempre Digo, beneficia al acusado. Siempre, porque ante la duda no se puede juzgar. O sea, si, hay, si al tribunal le cabe duda uh -huh. en alguno de los imputados y puede resultar muy beneficioso. Es una pregunta muy difícil. ¿qué, ¿Qué rol cumple la opinión pública? Porque también le puede costar mucho al tribunal una pena menor a dos o tres sabiendo lo que eso puede generar en la gente sí pero es que no la justicia claro no debería porque no debería la justicia... cumplir ningún rol la opinión pública no no debería ni siquiera los media... sabemos que lo cumple. cumple sabemos sí. que lo cumple pero no debería por qué porque supuestamente la justicia se basa uh -huh. en pruebas reales uh -huh. en lo que dice la ley y si de acuerdo a lo establecido por la ley hay pruebas que no comprometen a alguno uh -huh. de los imputados Bien. no tienen por qué recaer en la prisión perpetua por más que la sociedad quieran que todos vayan uh -huh a prisión claro, perpetua se entiende sí. eso debería de ser así eh, y no sí, caer en pues, la pues, subjetividad pues, pues, pues. los padres también hablaron eh, eh, sobre todo el papá de Fernando Báez Sosa hizo referencia a estas jornadas jornadas que han sido muy dolorosas para ellos uh -huh. eh, y que lo vienen sosteniendo día tras día ¿no? Eh, y tienen también la gentileza de hablar con la prensa y hoy no fue un o sea también fue un día que ellos decidieron hablar y dijeron así el miércoles 18 se cumplen tres años la, eh, el asesinato de Fernando y queremos hacer acá en el anfiteatro de Dolores es un encuentro religioso eh, también un poco de eh, podemos recaudar un poco de alimento no hoy y útiles escolares y estamos muy preparados la gente de Dolores nos va a ayudar bastante ya está todo Así que en ese sentido ya estamos todo preparadito para el 18. ¿Qué sintieron ayer cuando lo escucharon declarar a Luciano Pertos y cuando lo escucharon no declarar, aclarar algo que él quería decir? Y yo creo que él quería eh, decir que no estaba, no, no, no, no aclaró tanto, solamente dijo que no estaba ahí y tampoco sabía dónde estaba, así que no. Eh, le pareció la actitud de él, aparentemente fue un poco altanero, medio soberbio cuando les dijo: bueno, no se esfuercen que yo no voy a responder nada. Y sí, pero es todo como, como si fuera de teatro, eso, porque todo está calculado. ¿Portaría un pedido de perdón por parte de algunos acusados? No, no somos nadie nosotros para perdonar, ni solo solo nuestro creador que perdona. y Nosotros somos un padre que venimos a buscar justicia y tampoco venganza. Queremos justicia. El pedido incansable. Por supuesto. De, bueno, que quieren justicia. Semana que viene decisiva por dos ejes. Primero porque van a declarar los eh, testigos de la defensa y segundo porque es el aniversario, es el 18. Uh -huh. Exacto. El y bueno, ya las, las partes están armando sus alegatos, como les decíamos estamos suponiendo lo que puede eh, llegar a plantear Hugo Tomei. No significa que vaya a plantear la duda, es algo que nosotros como periodistas analizamos y creemos que puede llegar a pasar por cómo lo está llevando adelante al, al caso y bueno, burlando sí porque ya lo ha dado a conocer. no